esto es la rutina que tenemos estamos tomando yo estoy tomando Super Red frutas beach y bebé mi esposo toma Super Clean store al Body limpia el cuerpo y el hígado desintoxica también toma para la defensa y la inmunidad y toma dónde está la proteína Proteína y nos vamos Esto es nuestra rutina. <coughs> Perdón, amiga. Seis hi, San Jorge. Apunta acá. Esto. Okay. Voy a poner más fruta. Y le vamos a agregar entonces la proteína. Tiene que ser una cucharada al ras. Esto vamos a hacer así. Es el estirado. Estirado. Ajá, una cucharada al ras ahora vamos a poner el Inmune System una cucharadita también